Manuel, y la situación de nuestro vecino país de Haití eh, parece ser, desde mi punto de vista, que va a dar un giro y es producto de lo que han manifestado diversas, diversos países, ¿verdad? Diversas poten potencias. Las potencias. Donde, claro está, incluye los Estados Unidos de Norteamérica y otros, y otros países que han manifestado que Haití pues, debe abocarse a... A ir a elecciones para poder elegir ya de manera, vamos a decir, de manera democrática, entre comillas. Democrática en y un Haití, poco más legítima. Exactamente, eh, quien va a ser eh, su presidente. Esto viene a raíz de que Estados Unidos pues, sigue insistiendo, ¿verdad? Eh, en que se debe llevar a cabo elecciones y una vez esta sugerencia es muy difícil que no se tome en cuenta porque son los Estados Unidos de Norteamérica. Recuerden ustedes que el primer ministro de... Haití, eh, Jobs... Eh, Claude Joseph, que lo vemos eh, en las imágenes, pues, y también que, Henry, que es... Quien el era, Jobs quien era el, el, el, el primer ministro, pero al momento del magnicidio en Haití, ya había sido, eh, estaba a punto de pasar el mando y cambiarlo a Henry, quien es realmente a la persona que quien ya el presidente... Eh, había, nombrado, había nombrado, había dejado el cargo. Eh, horas antes, vamos a decir, porque los días antes era que había anunciado que Henry iba a ser el primer ministro para sustituir a José, quien era la persona que debía estar encargada verdad, de organizar las elecciones y eh, estructurar eh, un gobierno en Haití, pues eh, precisamente esa es la opinión eso es lo que ha dicho eh, el, el portavoz de la Casa Blanca de que ciertamente eh, Henry debe, eh, como, como va a asumir, eh, y tú me decías ahorita fuera de cámara, que renunció Jobse, al, al ser primer ministro, no. Él dimitió porque le dijeron. Le dijeron que, dijeron que ya, eso, ya. le habían dado la espalda, no tenían claro, apoyo. Ahora, ahora, la pregunta mía, Emanuel, eh, que es una pregunta que deberíamos hacer nosotros, los eh, amigos en contacto eh, con el mundo, Lister. Octavio Lister. Eh, ¿Qué tipo de negociación, qué se habrá tramado entre, vamos a decir, entre los Estados Unidos de Norteamérica y, y Jobse? Eh, que accedió a dimitir, ¿verdad?, de su, su, su posición, porque hace unos días no era la, la, la posición que él había asumido. No, lo que eh, pasa es que también le dieron de, la espalda. De mantenerse como primer... Sí, pero... La ONU, pero la Unión ¿a cuántos, Europea... ¿A cuántos, como yo, se, le ha dado la comunidad internacional espalda? Y bueno, sigue a Maduro y Y siguen sigue manteniendo <risa> a Haití eh, en, en, eh, metido en esa situación... De, de, de miseria, ¿verdad? Sí. En todo sentido de la palabra, miseria política, miseria económica, en entonces no el hecho que le haya dado a la espalda, sino asumo que algún tipo de negociación tuvo que haberse dado ahí para bueno, para inducir a Joseph a que eh, dimitiera para entonces entregarle pasar. El primer punto es que Henry lo dejó como canciller de su gabinete, que era una de las posiciones que ocupó cuando fue eh, en el gobierno de del difunto presidente Mois, O sea, él quedó en la misma posición de canciller, ministro de Relaciones Exteriores, mientras que, que Henry se posiciona como primer ministro. Porque no se ha mencionado a Jose a, en ningún momento, verdad que haya tenido absolutamente nada que ver bueno, con el magnicidio. ha, ha que, sonado ya. bastante como uno de los principales sospechosos Entonces, y eso no, del magnicidio. Y eso no puede tener, Eso si, ahí quizás no tiene eso... alguna relación a lo que yo estoy diciendo, o sea, yo sí. eh, se va a dimitir para darle paso a Henry, ¿verdad? Y eso, pa, pa eso, eso mano, y no. eso hasta cierto punto, eso trae cierta tranquilidad a Haití, porque el hecho de que, asuma Henry como primer ministro, y yo sé que en principio va a asumir de una actitud como, no, no, me, soy se, yo se, quien voy a... a, a secuestró a, a, el poder, por así decirlo. Correctamente. Entonces ¿qué pasa. Si Henry ahora asume, eh, y se, se compromete con el apoyo de, ¿verdad? de la comunidad internacional a organizar unas elecciones uh -huh. como se organizan en Haití, vamos a decir unas elecciones de que, eh, democráticas, ¿verdad? Pero eso trae cierta tranquilidad a Haití. Claro que sí. Pero también, Víctor, se complica aún más la situación del, del, de esclarecer el tema del magnicidio, hay muchas cosas. Y bueno, yo voy a ir alentándole desde se ya complica, a la, pobla, se a la población. Se si, complica si lo que yo estoy diciendo eh, puede tener, eh, si está real lo que estoy diciendo. Sí, puede, puede Porque ser. Porque si fue una negociación, entonces, perfecto, ya estoy libre, bueno yo me dimito, eh, eh, desisto de seguir insistiendo para yo mantenerme, pero voy a tener... Porque sabemos que esas son uh, presiones también que le tiran de todos los frentes para que él okay. deje el cargo, pero... Se complica aún más el tema del magnicidio, cada día aparecen cosas nuevas. Yo creo que nunca sabremos la verdad, lo re, que realmente sucedió detrás de eso allí. Ahora buscan a una mujer también, que era la que iba a tomar la presidencia 72 horas después de, de, de la muerte del presidente. Se ha, pero hasta de la primera dama de Haití se han levantado eh, sospechas del hecho del mismo ministro saliente, Claude Joseph, ...de varios senadores, etcétera... ...lo que sí es, Víctor, que ahí hay un, un libro y, y fuerte... Como diríamos aquí, un gato entre Macuto... Porque, bueno, sí, eh. porque ahí de verdad, de que se sabe que por algo de mucho poder fue... ...por algo bien fuerte fue eh, eh, lo que está allí detrás y que todavía hay muchas cosas... ...que no han salido a la luz y no se han dado a conocer, pero Víctor... Y de lo que sí yo estoy seguro, y decíamos, ya lo comentábamos nosotros... En, en a otra forma es, es, <risa> es que le eh, si fíjate cómo es el asunto. ¿no? Eh, se quiere involucrar de alguna manera también para, vamos a decir, hasta el momento, para hacer daño, porque ciertamente, eh, supón tú que fuese cierto, si fue cierto, no hay tampoco por qué dudarlo, que se rentara. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que le idosa, Ellos sí. lo admitieron que lo rentaron los aviones. Okay. Pero que ¿Y si, si tú rentas aviones, espérate, cualquiera no, te puede rentar eh, un avión. Víctor Rencar, renta vehículos, ¿verdad que sí? Entonces, Manuel viene y renta un vehículo a mi negocio. Eh, eh, dime la relación que puede haber en que tú me rentes cumpliendo con todas las normas, ¿verdad? Con todo, un con todo el procedimiento que establece. ¿Qué tú Entonces, sabes para qué usaron eso? Y tú coges ese vehículo para eh, ir a atracar, ir a, ¿verdad? Entonces, ¿qué vinculación puedo tener yo? Si, esa es, si eso es la, la... Pero te voy a poner un ejemplo no más lejos de un hecho que conmocionó al mundo y sobre todo dejó muy herida a, a España en la comunidad de Cataluña, en Barcelona. Eh, hace unos años, en la Rambla, hubo un atentado terrorista. Una furgoneta. Una furgoneta, un loco fue, un, un, era, era árabe, rentó una camioneta y con esa atropelló gente y claro, mató gente tú dices, bueno ¿Y qué por, relación había? ¿Por qué lo de la furgoneta? Porque la furgoneta fue rentó Se rentó en un este rencar. ¿Y quién fue? Fulano Ah mira pues entonces Pero quién, el de rencar quién no con... tiene claro, nada, tú, ¿tú rentaste entonces, la camioneta ¿tú, tú, tú sabes lo que van a hacer Eso no él? es más que para hacer daño incluso desde el momento que se des, que se dijo, que se comentó que los los colombianos o los que. Se reunieron se, aquí. No se, se re, pasaron por aquí. Ya eso tiene como para dejar algún tipo de, de, de, de, de huella, ¿verdad? De, de relación entre nosotros. Porque Lo que caer. minimizan es que los fondos se manejaron en Estados Unidos, que las cuentas ah, salieron ah, de Estados Unidos, que los que, pagos. tres. Oye, que hay. los pagos salieron de Estados Unidos. ¿Sí? Hay tres de Estados Unidos. Claro, entonces, hay tres de Estados Unidos y que las reuniones se hacían en Miami. Pero eso no. Eso, ¿Y dónde es que.? ¿A quién pertenece Miami? <ríe> <risa> en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Entonces, no. Ah, espérate. Y los mercenarios colombianos, ocho de ellos lo entrenaron en Estados Unidos. Entonces, y en Estados Unidos no eso, se menciona. Eso pasa Tranquilito. de Estados No, aquí, ¿no? en un hotel en Punta... ¿Qué culpa tengo yo de sí, que aquí se... ¿Tú, ¿tú sabes la reunión que que decían? Aquí estaba Bill Clinton ayer claro. en, en, con los Rainier y en Punta pero, Cana. Pero aquí pasaron los lo de que... El, el, lo del 9-11. <risa> pero, pero, ¿verdad? Aquí, cualquiera, hasta en una escala hace... No tenemos la culpa de estar también ubicados en el Caribe, que no... Hasta... <risa> Pero tampoco tenemos para pero tampoco tenemos la culpa, Víctor, de que por ejemplo en Haití no lleguen vuelos eh, con tanta frecuencia como aquí claro. y que la gente los use como puente Estoy para llegar allá. que para llegar a otro vecino tenga que pasar por aquí. Exactamente. Mire, ya en